¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Jolly. Bienvenido a mi canal. El canal se llama La Jolly Channel. Bienvenidos. ¿Por qué tú quieres aprender inglés? ¿Para negocio? ¿Para viajar? ¿O para encontrar amor de tu vida? Verbo to be. Vamos a empezar la nueva serie que se llama Inglés en una pastilla. Quiero darte una pastilla, todo que tú debes saber sobre una parte de gramática y nada más. ¡Vamos chicos y chicas! ¡Empezamos! ¿Cómo sabes? El verbo to be, ser y estar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es en inglés? Tenemos dos grupos de los verbos. Tenemos m em en is, que son singulares, y tenemos are, que es plural. Dentro del grupo singular, tenemos I am, yo soy, o yo estoy. Ahora, tú, you are, tú eres, o estás. Dentro de singulares, tenemos he and she. Y ahora, siempre se confunde. Muchas veces, cuando escucho una conversación con una persona, no sé el sexo de la persona, porque una vez es he, a veces es she. ¿Cómo recordar? Recuerda, la palabra corta en español, él, es he. Y palabra larga en español, ella, es she. Entonces, tenemos he, she, una, un hombre, una mujer, y luego tenemos is. Okay? Porque es singular. Tenemos it. ¿Qué es it? It, que es un objeto o un animal. Un celular es un objeto. ¿Qué pasa cuando tenemos más objetos? Ocupamos they. Ahora vamos al grupo de plural. Entonces, tenemos we, nosotros. We are. We are, nosotros somos o estamos. You, tú o vosotros. You are, como tú y vosotros. Ellos o más objetos. Ocupamos they. They are. ¿Cómo es la abreviación? Fácil. I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're and they're. La estructura de la frase forma... Positiva. ¿Cómo es la estructura? Muy fácil. Primero empezamos con una persona, objeto o personas, objetos. Luego, obviamente, tenemos verbo. En ese caso, verbo to be. Am, is, o are. Luego, tenemos resto de frase. Cualquier cosa tú quieras. La estructura de la frase forma negativa. ¿Qué pasa cuando tú quieres decir la misma frase pero en forma negativa? Muy fácil. Agrega solo not. Entonces, como esta. I am not. I am not. Puedes decir I'm not. ¿La forma positiva? I'm. You are not. You aren't. O you're not. Las dos son correctas. He is not he isn't he's not she is not she isn't she's not it is not it isn't it's not we are not we aren't we're not you are not you aren't you're not. They are not. They aren't. They're not. Así. Tan fácil. Preguntas cortas. Ok. Las preguntas no se puede hacer igualmente como en español. ¿Cómo se hace en español? Muy bien. Como solo ocupas la intonación. Okay? Um, Estoy correcto. La forma positiva, estoy correcto, y estoy correcto, puedes escuchar entonaciones arriba. En inglés no funciona, no puedes decir, you are a teacher, you are a teacher? Bueno, se entiende, van a entender que quieres decir una pregunta. ¿Cómo es la pregunta correcta? Muy fácil. Necesitas verbo to be mover antes de objeto, objetos, persona o personas am i are you is he is she is it are we are you are they Voilà. Ya tenemos. Preguntas con más detalles. Favoritas de mi mamá. Si quieres hacer una pregunta con más detalles antes del verbo to be, entonces m is are agregas where Dónde, how old, cuántos años, what, qué, o cuál, who, quién, and why, por qué. La forma es una de estas palabras, luego, verbo to be, m es are, luego, persona, personas, objeto, objetos, y luego el verbo. Ahora, ejemplos, para aprender un poco de inglés. Who are they? Where are you? How old is she? ¿Para qué sirve? Presente simple no es a sobre el presente. Presente simple es a sobre el tiempo más largo. Por ejemplo, cuando hablamos de algo que te gustó en pasado y vas a gustar en futuro. I like milk. Significa que si te gusta leche en pasado, no va a cambiar. Obviamente puedes tener una alergia luego, o cambiarte a un vegano. Pero hasta ese punto vas a siempre gustar la leche. Cuando hablamos sobre los trabajos, también ocupamos presente simple. Por ejemplo, I am a teacher. You are... Bueno, y una cosa chiquitita. Recuerda que antes de trabajo, necesitas siempre ocupar el o en. Cuando ocupamos en... Ocupamos con los vocales. Entonces, A, E, I, O, U. Siempre antes de estos trabajos necesitas cambiar. Si tú, por ejemplo, eres un artista, como dices, I am not a, but an. An artist. I am an artist. Or, I am an engineer. I am an actor, maybe también ocupamos con tu pensamiento, con opiniones y con tus estados. Es todo por hoy. Gracias por ver este video. Comparte con tus amigos o con personas que todavía tienen un nivel básico y quieren aprender inglés. Si tú vives en Santiago de Chile y te gustaría tener clases grupales conmigo, escríbeme. Sígueme en redes sociales. Suscríbete a mi canal y click de bell para tener notificaciones sobre mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Chao, chao. It es una cosa, puede ser un animal. Obviamente si tienes un animal que te gusta, ya no dices it, dices he o she. Te tengo Kermit. Es un hombre. Es Mr. Kermit. Yo soy chileno, pero ya aprendí muchas cosas. Tú eres mejor profesora, tú eres mejor mamá y la profesora.